Luego de la inesperada partida de Gerardo Arteaga Al fútbol de Europa con el Yen de Bélgica En Santos Laguna Han dado a conocer al defensor Betziel Hernández Como su nueva incorporación para el Guardianes 2020 Mediante un comunicado difundido En las redes sociales del club El conjunto lagunero le dio la bienvenida Al zaguero mexicano que se incorporará a los trabajos Con el resto del plantel la próxima semana Club Santos Laguna informa La incorporación a los guerreros del futbolista y Betziel Hernández Huerta Dice una parte del comunicado Dentro del terreno de juego Betsiel destaca su capacidad para sumar en ataque, por lo que se espera que brinda un destacado aporte a los guerreros, sobre todo en el aspecto ofensivo. Hernández incorpora los entrenamientos de los guerreros desde el pasado jueves, por lo que continúa en el proceso de asimilar el estilo de juego de Guillermo Almada, por lo que es poco probable su inclusión en la convocatoria para el partido de este domingo ante las chivas. Con ello, Betziel Hernández defenderá su quinta playera en el fútbol profesional, tras vestir los colores de los gallos blancos del Querétaro, Atlético San Luis y cimarrones de Sonora. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parece el nuevo refuerzo de Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.